Buenos días, hola de nuevo. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de la serie de diálogos del Lab Bonema en la que hablaremos con Nerea Luis de género, transformación digital e inteligencia artificial. Mi nombre es Esther Pañagua, soy periodista especializada en ciencia y tecnología y voy a acompañarles esta mañana. Espero que planteen sus preguntas en el chat que trataremos de resolver en los últimos 15 minutos de este webinar. Pero lo primero es lo primero. Y antes de entrar en faena, voy a dar paso a Teresa Llorens, coordinadora del Área de Igualdad y Sostenibilidad Social de la Diputación de Barcelona. Muy buen día y gracias, Esther. Eh... Como como a hacer, en estas sesiones del lab, Dunarbus eh, inicialmente antes de pasar diguem a la par importante no?, de la sesión que es aquel diálogo eh, entre las nuestras dos convidades que avui tenido, Dunarbus vos en aquella bien vinculada a aquel nuevo ciclo de, de conversas del lab eh, I Y aquel copa una conversa una da de un da temas da de un reptas no un da actuales que es eh, total reptas que tenemos en en tecnología y fem a través de una persona que es un d'aquests que es referencia eh, en tecnología una dona jove, activa premiada investigadora, divulgadora y comunicadora científica, que es la Nerea Luis. Y también, como antes ya ja es presentaba, la periodista especializada en inteligencia artificial, que es la Esther Paniagua. a elles a ellas volem queremos moltíssim donde que Pugin puguin aportar el seu conocimiento, las seves reflexiones y ens pugin fue avançar avanzar a las administraciones locales en aquest sentit. El objetivo de esta conversa es eh, reflexionar, reflexionar en torno a la inteligencia artificial y en torno a la digitalización, en perspectiva de género. No? Les, les que este es nuestro objetivo y que no son las aplicaciones, desde esta mirada, desde que survey que hacemos desde las administraciones locales y también desde las políticas públicas y evidentemente al impacto que tienen eh, sobre las personas también que un dels principals reptes de los principales reptas de la ocupación y de las sociedades actuales té que veure que esta digitalización y la imparable desenvolupament también de i la automatización y la inteligencia artificial. Según dades que d'alguns de algunos estudios, señalan que la inteligencia artificial y la robótica justamente serán eh, las innovaciones tecnológicas que más afectarán tan a nuestras vidas cotidianas como a las ocupaciones del futuro, ya sigue destruyendo o ya sigue transformando algunas ocupaciones y creando de nuevas. Y también, evidentemente, dan un impacto, un impacto importante en las políticas públicas y en la forma de prestar al servicio a la ciudadanía, ya ja o estén bien, no parlem només en un futuro, sino también ya ja o estén bien ahora en el presente ayudando a mejorar la planificación, la optimización, la respuesta del a estas necesidades sociales y también a la mejora dels los suports y la atención a las personas. En aquest ámbito creem que es eh, importante, es clau, para poder adoptar, donc, adoptar una perspectiva eh, de género. Investigaciones recents de la UNESCO mostran que los viajes de género que persistecen en el conjunt de dades, de logaritmes y de dispositius de capacitación de la inteligencia artificial tienen el potencial de propagar y reforzar estereotipos de género perjudiciales. Y justamente que si la inteligencia artificial y la automatización no desenvolupen ni y apliquen en perspectiva de género, es probable que la reproducción. Y, i, i, i es estos estereotipos de género y estas normas sociales discriminatorias existentes. Justamente teniendo en cuenta donde aquest, esta creciente utilización de, de la inteligencia artificial a las nuestras sociedades, estos viajes de género pueden justamente estigmatizar y poden, justament, i poden eh, marginar, encara més a, a las dones donc, a una escala mundial. Los años de de cada eh, relegades en todos los ámbitos de la vida, y así económica, política y social. Y fins i todo poden donc, eh, contrarrestar algunos de los considerados progresos que han hecho en los países en materia de igualdad de género en este eh, pasado mes. Justamente, al conduir a la automatización de la ocupación, la inteligencia artificial también corre un riesgo al tener donc, un impacto negativo en l'apoderament econòmic económico de las dones y en las oportunidades al mercado de trabajo. De fet la mayoría de la población ocupada en los de mes al riesgo de automatización, como los vinculats vinculados donc, a las oficinas, a los sistemas administrativos de contabilidad, a los cachés, son o son dones. Per tant, es fundamental que las dones no ens quedem quedemos enrere en estas estrategias de formación y de capacitación para eh, mitigar este impacto de la automatización la pèrdua de los llocs de trabajo. Justamente, para todas estas cuestiones que, que explicitem aquí y ahora, en aquellos momentos, en esta presentación, ens feiem la reflexión la necesidad de poder-nos endinsar de la mà de la Nerea Luis en aquest mundo de la inteligencia artificial donc, en perspectiva de género y aportar reflexiones en eh, torno a estas eh, posibles actuaciones que, como administraciones locales, como poderes públicos como responsables de de definir políticas públicas, tenemos esta responsabilidad de llegar para hacer frente a estas desigualdades que pueden tener este impacto regresivo en los derechos de las dones. Y también a otros colectivos en un futuro de un proper. Y ahora, fíjense de que potencial que tiene la inteligencia artificial una oportunidad, una oportunidad per millorar, nuestras les nostres vides, per millorar les ocupacions des una perspectiva que posi, que posem en valor les aportacions que fem les dones, que hem fet o que han fet al llarg de segles, les dones que fem en el present i que farem en el futur, i que també tinguin, donc, en, aquest, en compte aquestes situacions de desigualtat que vivim. I, finalment, ja per acabar, per nosaltres és important, també, Fé arriba a que esta reflexión a los ayuntamientos, a los municipios que creemos que tenemos un papel estratègic en la transformación y en la innovación social. Esta está también una de las prioridades de la nuestra área. Se ve que en fe todo un proceso de transformación, de reconceptualización y también estamos situando como un de aquellos ejes importantes al que hace referencia a la innovación social. Justo ahora, eh, a, a, a, a, a, a que esta semana eh, también eh, tiraba mandaban, aprobaban eh, toda una serie de recursos económicos para ayuntamientos que estaban andaban tirando, andaban proyectas a la innovación social. Cal, esta idea de saber elegir y las ciudades, de avanzarnos a los problemas y de poder responder adecuadamente, don's para del conocimiento y de la transformación digital una oportunidad que generi más inclusión, que generi igualdad y sostenibilidad social. Res més muchísimas gracias y muchas gracias Nerea y Esther también por acompañarnos hoy y evidentemente a todas y a todos los que han acompañado también en esta sesión del Lab que sin vosotros no sería posible pues, poder avanzar en, en estas políticas públicas y en que este sentit, en la transformación de nuestros pueblos y ciudades. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Eh, sin duda, no es que la inteligencia artificial tenga el potencial de propagar y reforzar estereotipos de género <ríe> y otros, eh, sino que ya están estigmatizando y marginando a las mujeres, eh, por ejemplo, a través de sistemas automatizados de selección de personal que se basan en datos históricos de contratación y que obviamente tienen un sesgo eh, favorable a los hombres, porque la incorporación de la mujer al mercado laboral fue más tardía, eh, en menor eh, cuantía y también eh, en menor medida a puestos de liderazgo. ¿no? Entonces, si hay sistemas que se basan en datos históricos, pues van a, a considerar o van a aprender de los patrones anteriores que en esos puestos de trabajo eh, lo ideal es que haya un hombre, eh, porque estos sistemas pues, no son suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que eso es un sesgo histórico o un sesgo que puede seguir estando presente en la sociedad, pero que sí, que es un sesgo y que es eh, discriminatorio. ¿no? También eh, las mujeres eh, salen perjudicadas a menudo ¿no? en el acceso a los beneficios y oportunidades que puede atraer la inteligencia artificial. Por ejemplo, hemos visto casos de aplicaciones para detectar tumores a partir de imágenes que no funcionaban con mujeres con piel oscura, porque no habían sido entrenados con suficientes imágenes eh, representativas ¿no? de estos perfiles ¿no? de pieles oscuras y coincidentes con mujeres, además, ¿no? los dos. Otra clave que ha dado Teresa es la falta de perfiles de mujeres en tecnología y de su acceso a puestos de liderazgo. ¿no? Apenas un 25% de las personas que trabajan en puestos técnicos, en los gigantes tecnológicos que todos conocemos, son mujeres. Solo un 8% de los desarrolladores de software, de inteligencia artificial, de los programas y aplicaciones que todos usamos, son mujeres a nivel mundial, 8%. El problema además viene ya desde la base, ¿no? desde la educación, en concreto en España, en el curso 2017-2018, que es el último del que se disponen datos estadísticos, el porcentaje de mujeres egresadas en el grado de informática no alcanzó ni el 10% del total. Bueno, pues estos problemas están afectando ya a la vida diaria de muchas personas. No son solo potenciales, que también eh, potencialmente pueden ser mucho peor y seguir perpetuando estereotipos ¿no? y la discriminación, eh, sino que ya están afectando a la vida diaria de muchas personas, están aquí y, y, y están aquí pues, en forma, entre otras cosas, de lo que se conoce como discriminación algorítmica o sesgos algorítmicos. Luego, por otra parte, estas, estas tecnologías pues, también están ayudando a tomar decisiones más informadas, a complementar las capacidades humanas y todo ello obviamente puede usarse y debe usarse eh, para el bien común, ¿no? y, obviamente, desde la Administración Pública eh, es, un, es uno de los ámbitos desde los cuales es importante incorporarlo ¿no? en estos procesos de transformación eh, digital que, en realidad, lo que requieren muchas veces es transformación cultural y transformación de mentalidades. Así que, bueno, en este diálogo, no me enrollo más, vamos a hablar de cómo pueden aprovechar eh, la Inteligencia Artificial las instituciones, las Administraciones Públicas, eh, que supongo que es lo que le interesa a la audiencia, y también de cómo incorporar la perspectiva de género en la inteligencia artificial, entre otras muchas cosas. ¿no? En definitiva, de cómo encaminar una transformación digital feminista desde lo local, de la mano de la inteligencia artificial. Y para ello me acompaña, ya la hemos presentado anteriormente, la presentaba... Teresa, pues Nerea Luis, que es doctora en Ciencias de la Computación, ingeniera de Ciencia de Inteligencia Artificial en Singular, docente, conferenciante, divulgadora, experta en tecnología, talento y género. Bienvenida, Nerea. Gracias, Esther. Aquí estamos. Eh, bueno, pues si te parece, vamos a empezar hablando de las aplicaciones de inteligencia artificial que puedan interesar a las administraciones locales e instituciones pues, por ejemplo, no sé, en el ámbito de la vivienda, de la movilidad o de los cuidados, ¿me uh -huh. puedes comentar en este sentido? Bueno, o sea, a ver, la, claro, la inteligencia artificial, a ver, es un campo muy amplio. Eh, sí que antes de poner ejemplos, me gustaría decir que a veces es verdad que confundimos, ¿no? La automatización con la parte también de procesado de datos y luego con otra parte que es la propia inteligencia artificial. Digamos que para llegar a, a trabajar en inteligencia artificial tenemos que haber pasado antes por esas fases, la fase en la que recabamos datos y los convertimos en información, la fase también en la que automatizamos ciertos procesos, sobre todo que tienen que ver con esos datos y con los que luego ya pues, bueno, podemos sacar todo ese conocimiento. Eh, hablábamos en, en conversaciones previas que efectivamente cuando, cuando ponemos a la persona ¿no? como... Como ese, ese usuario final, digamos, de la inteligencia artificial, pues sí que encontramos casos como puede ser pues el estudiar, por ejemplo, cómo nos movemos en una ciudad, ¿no? Y, y si tú recoges datos de cómo las personas se mueven en la ciudad, pues también puedes hacer como una replanificación ¿no? urbanística con eh, todos esos datos, por ejemplo, a nivel de bueno pues barrios segregados, eh, hay otros estudios también que muestran cómo se pueden también alterar el tráfico, ¿no? con, sobre todo con, con los semáforos, pues para que para que obviamente el tráfico vaya más fluido, pero también para que sea pues, eh, más fácil para, para el peatón moverse, en fin. Hay muchos, eh, hay muchos casos de uso. ¿Qué pasa? Que la mayoría, y ahora voy al tema de, de los cuidados, siguen todavía en una fase eh, muy primaria, ¿no? una fase muy de prueba de concepto donde sí que empezamos a ver que, que se empiezan a implantar todos estos sistemas pues eh, es en Estados Unidos no en el caso de China que sí que en ese sentido están un poquito más avanzados pero es verdad que, que todavía lo que vemos sobre todo a nivel territorial eh, tiene que ver con mucha prueba de concepto a nivel de cuidados eh, sobre todo destaca pues el, el área digamos más asistencial eh, nos podríamos ir a la robótica aunque no es el foro para, para esto pero bueno hay una línea muy grande de robótica asistencial que se sigue estudiando durante años y años y de la cual pues sí que eh, digamos que, que algún robot se ha tratado de productificar para pues, por ejemplo ayudar ¿no? en residencias o en sitios eh, donde se necesiten este tipo de, de, de instrumentos para, para ayudar sobre todo a enfermeros, ¿no? a cuidadores y tal. Eh, y luego nos podríamos ir a los asistentes conversacionales, que también nos sirven, bueno, pues para ver un poco, ¿no? hacer esos, eh, esos recordatorios quizá de, oye, pues eh, a esta hora te tienes que tomar esto, o si tienes cualquier duda, ¿no? pues que tengas ese asistente conversacional. ¿Qué pasa? Que cuanto más mayores nos hacemos, pues es verdad que... Eh, peor interactuamos ¿no? con, un, con un teclado, por ejemplo, o con, o con cierto tipo de interfaces. Entonces, también aquí sí que se suele hacer un estudio muy fuerte ¿no? de esa interfaz final. Ahora sí que parece que hay una tendencia a la que ya nos vamos a, a interactuar por voz con todo ese tipo de sistemas, con lo cual también eso facilita la interacción con el, con el usuario final. Pero, eh, no obstante, como os decía, todavía todo esto sigue... En una fase pues eh, muy, muy embrionaria, ¿no? muy de, de prueba del concepto de, o de MVP si queremos irnos al, al inglés. También eh, pueden usarse estos sistemas eh, pues, para, por ejemplo, a partir del análisis de, de datos, ¿no? Pues para detectar uh -huh. vulnerables, para identificar puntos débiles de los sistemas de ayuda, Eso es. por ejemplo, Eso es. en el lenguaje. Sí, o sea, si sí, esto, por ejemplo, también lo podemos llevar a las, a las administraciones públicas incluso, o, o bueno, o a servicios, ¿no? En general que vayamos a dar al ciudadano, o sea, igual que hay muchos, eh, muchas webs, de hecho, de, de, de, de muchas empresas, ¿no?, que ya identifican en qué punto, por ejemplo, de la compra el usuario deja ¿no? y abandona esa intención que tiene de comprar, pues lo mismo podríamos aplicarlo a, a pues, cuando estás igual en una fase de, de aplicar a una, a una ayuda social, por ejemplo, o estás haciendo un trámite ¿no? y de repente se detecta que te quedas parado, pues igual esos sistemas ¿no? están preparados para ser proactivos y llamar la atención del usuario. ¿Qué pasa? Que efectivamente para llegar ahí necesitamos entender muy bien todo lo que ha pasado hasta ese momento. Eh, eso solo se puede hacer efectivamente con analítica de datos, hay sistemas que, que simplemente, bueno, con reglas muy básicas, no eh, de oye, pues eh, te quedas parado, el cursor no se mueve, no avanzas de sesión, pero sí que tienes una abierta, por ejemplo, pues con ese tipo de reglas básicas este tipo de casos eh, es fácil es fácil detectarlos y luego nos podríamos ir a otros mucho más complejos donde ya meteríamos esa inteligencia artificial y trataríamos como de agruparlos, ¿no? O sea, el caso de oye, pues ha subido este documento pero este otro no o ha hecho ciertas cosas, ¿no? Y, y entonces inferimos en qué punto... Eh, puede haberse quedado o igual le mandamos un recordatorio, ¿no? De oye, no líderes que tienes esto, ¿no? Eh, sin terminar. Entonces, bueno, pues eh, sí, o sea, yo creo que lo que vamos a ir observando es que eh, va a haber cada vez una convivencia mayor con, con este tipo de sistemas, ¿no? Ahora quizá eh, nos parece que todavía no están ahí, pero, pero bueno, pues a través de, de Internet, a través de nuestro smartphone sí que, lo, sí que los vivimos a diario, otra cosa es que no nos demos... Eh, cuenta. ¿no? Eh, pero sí que bueno, cada vez los haremos más nuestros. Yo sí que espero que, que en ese sentido pues cada vez veamos también más tecnología ahí española, eh, adoptándola y, y cuidándola, ¿no? Que, que al final también es un poco el, el objetivo de que estemos hoy aquí hablando de esto. Es verdad que eh, no hemos explicado algo básico, aunque tú sí que en tu introducción lo has comentado un poco ¿no? sobre qué es la inteligencia artificial. Uh -huh que Al final, eh, pues esto va de datos, ¿no? Procesamiento complejo de información sería a lo mejor un nombre más finito uh -huh. de lo que es inteligencia artificial, más que ser sí. inteligente, ¿no? Eh, uh -huh. Para hacerse un poco una idea de que al final es esto, es, es procesamiento de datos, pero complejo, procesamiento de datos y de información, ¿no? Y claro, claro. de aprendizaje a partir de un entrenamiento previo que eh, uh -huh. de personas que hay detrás. Eh, me estaba acordando de un ejemplo reciente de cosas que habéis hecho en, en Singular uh -huh. eh, de, de estilo de mapear y contar historias con datos y perspectiva de género que habéis hecho una cosa uh -huh. eh, con respecto a la participación de mujeres históricamente en las Olimpiadas, bueno, cuando fueron las Olimpiadas. Sí, sí. ¿Cuál es el potencial de la inteligencia artificial o cómo puede ayudar también esto, eh, pues también desde las propias administraciones locales a... Eh, bueno, pues a descubrir un poco más de, de su historia y también de cómo están funcionando sí, sí. las ciudades eh, con respecto a género, ¿no? Y mapeando eso todos esos datos. Sí, o sea, esto fue un trabajo bastante, bastante chulo eh, porque, y bien lo has dicho tú en la, en la introducción, ¿no? Tenemos muchos históricos de datos, eh, a veces están desagregados por género, otras veces no, pero en este caso pues habíamos encontrado uno que lo estaba, ¿no? Y aprovechando un poco... Esta tendencia de, de las Olimpiadas, pues, eh, estuvimos dándole vueltas a cómo, bueno, pues, hacer o trabajar en distintos tipos de visualizaciones, ¿no? Eh, nosotros estamos ahí también bastante metidos en todo lo que es, eh, bueno, estos que se llaman dashboards, ¿no? O sea, estos paneles donde se muestran visualizaciones eh, interactivas. Y en ese sentido, pues, eh, al encontrar este dataset dijimos, bueno, podemos publicar algo, eh, pero vamos a darle una vuelta, ¿no? A ver si publicamos algo que en cierto modo llame la atención y, y yo es verdad que tengo también esa sensibilidad ¿no? hacia estos temas de género de cómo la mujer ha estado invisibilizada y, y con mi compañera Patricia que es la que, la que lideró ese desarrollo, ¿no? esas visualizaciones, pues me dijo Jolín, podríamos ver eh, cuál ha sido la evolución de la mujer porque seguro que se ve muy bien ¿no? pues el número de medallas, en cómo se han ido equilibrando todos los eh, deportes ¿no? con la consecución del tiempo eh, ¿Dónde? ¿Qué países han estado siempre igual pues, eh, más en la vanguardia ¿no? de, de la igualdad respecto a otros? Y es verdad que se ve muy bien. Algo que parecía que, que igual nos iba a costar más trabajo, de repente te lo llevas a una visualización y se ve muy bien. Y en este punto, ¿para qué sirve la visualización? Eh, eso no es todavía inteligencia artificial. Digamos que para, para que eso fuese inteligencia artificial tendríamos que hacer algún tipo de tarea de aprendizaje a futuro, pero sí que nos sirve para validar dónde estamos. ¿no? Porque muchas veces con tantos datos lo que nos ocurre es que, que, que no vemos nada. Aunque creamos que vemos información, no en un Excel, eh, al final es esto de una imagen vale más que mil palabras. ¿no? Y, en un, y en un gráfico interactivo se suele ver eh, ese tipo de cosas muy bien. Entonces, claro, mientras tú dejas eh, jugar también a, a la gente que viene a ver tu, tu dashboard, esto se publica como una historia... Eh, de repente salen temas, salen temas más allá de los que tú has encontrado y, por ejemplo, eh, teníamos gente que nos decía, oye, ¿os habéis fijado que en esta época, que, que además coincidía con, con la época de las guerras mundiales, de repente hay un bajón ¿no? de mujeres? Oye, ¿y por qué sería esto? Y entonces la gente se empieza a hacer preguntas, ¿no? Se empieza a hacer preguntas y ahí es donde eh, se empieza esto a, a, a cobrar forma y a, digamos, a, a ganar esa atención esa que igual durante años no la, no la ha tenido. Yo soy muy partidaria de que este tipo de análisis se empiece a hacer y de que sea eh, este primer, no sé, como el, el primer pie que metes ahí en la piscina, ¿no? Pues eh, creo que es una forma muy bonita de acercarse a, a lo que luego terminaría siendo la inteligencia artificial, ¿no? Esa analítica de datos creo que, que va a ayudar mucho en distintos aspectos, como tú bien decías, Esther, eh, tema de administraciones públicas, tema de cuidados, eh, tema de incluso análisis de fármacos, por ejemplo, ¿no? eh, podemos utilizarlo y podemos aprovecharnos de todos estos históricos, estudiar a la mujer con todos estos históricos y ver también dónde nos faltan datos, dónde nos faltan datos y demandarlos, demandar que, que se guarden, que existan y que tengamos ese mismo derecho ¿no? a, a ser reconocidas y a, que, y a que de alguna forma eso derive ¿vale? en estos mecanismos de inteligencia artificial que al final sirven sobre todo para prevenir, ¿no? para prevenir que esto pues, no vuelva a suceder o que si cuando baja ¿no? cierto indicador, pues también que te avise. En fin, eh, digamos que serviría, podríamos decir, para corregir, ¿no? eh, teniendo en cuenta que, que lo haríamos para el bien común. Porque muchas veces lo que pasa es que eh, precisamente con la intención de no discriminar, eh, cuando se desarrollan estos sistemas, pues no se hace la distinción de género, ¿no? Y lo que pasa con eso muchas veces es que precisamente no te permite hacer esas distinciones para el bien porque hay diferencias ¿no? entre hombres y mujeres, en, en, por ejemplo, en estudios médicos, ¿no? que eh, hay pues diferencias orgánicas que hacen que un medicamento pueda afectar de forma diferente a una mujer que a un hombre. Y de hecho, sucede así. ¿no? Y a veces por sí. no recopilar datos de género caemos en este error que al final es perjudicar que las mujeres se beneficien completamente de estos sistemas o incluso a veces las compañías por, por, por evitar estos sesgos dicen, bueno, pues no vamos a recopilar datos de género porque queremos evitar los sesgos en la inteligencia artificial y luego ni siquiera pueden auditar estos sistemas porque como no claro. han recopilado esos datos de género claro. si ¿sí están perjudicando o no? no Efectivamente, efectivamente claro. hay un tema, claro, ahí a futuro eh, que va a llegar en los próximos años, por supuesto, que es el cómo de justos están siendo todos estos sistemas. Ahora que hemos visto eh, la punta del iceberg, ¿no? viendo cómo eh, pues con todo eh, este movimiento ¿no? de interseccionalidad hacia eh, todo este tipo de sistemas, ¿no? qué pasa con eh, distintas etnias, qué pasa con diferentes edades, qué pasa con distintos eh, backgrounds, ¿no? en general, de la sociedad. Y, por supuesto, con el género, hemos visto que los sistemas se comportan de forma diferente y tiene que ver con todos esos históricos de datos que veníamos aprendiendo porque al final de lo que aprendemos es de los datos del pasado, no, ¿no? del presente. Cuando hacemos esa, ese análisis, se ven muchos casos curiosos y, en, y esto va en relación con lo que comentabas, Esther, eh, porque a veces se ve que es bueno, por ejemplo, que esa variable generó este esté y otras veces igual es mejor quitarla. ¿no? Y esto también nos lo enseña la inteligencia artificial. ¿Dónde eh, parece que sí que pues hay que incluirla? Pues efectivamente, como tú bien estabas diciendo, todo lo que tenga que ver con ese análisis ¿no? de cómo afecta algo a, a la mujer o al hombre, pero por ejemplo sí que se parece que se está viendo que en casos, eh, y además tradicionalmente ya nos ha ocurrido ¿no? De, de análisis de currículum por ejemplo para contrataciones pues oye, igual el que sea una contratación ciega ¿no? Eh, también ayuda a que no haya este de repente ese tipo de sesgos en la cadena y esto le pasó a vamos, hay un caso muy muy sonado ¿no? de, de la compañía Amazon con los puestos de Ingeniería Técnica, donde ahí pues esa variable ¿no? de, de género al no estar representada de forma igualitaria, pues al final eh, el algoritmo tendía ¿no? a ignorar a, a las mujeres que, que igual cualificaban de sobra para ese, para ese puesto, simplemente porque, claro, no se parecían a, las, a, a los compañeros ¿no? que, que tradicionalmente seleccionaban para esas posiciones. Con eso tenemos que tener cuidado. Y ahí entra el tema de la auditoría, efectivamente. Eh, se está hablando mucho y esto tiene que ver eh, con esas líneas eh, estratégicas europeas que, que se están empezando a, a diseñar, porque está claro que un técnico no es capaz de tener todos estos puntos ¿no? todo el rato en todo ese proceso de desarrollo. Es decir, por un lado, tendría, necesitaríamos un enfoque multidisciplinar en la tecnología, que a día de hoy existen muy pocos sitios, y, y cuando me refiero a esto, hablo de distintos perfiles ¿no? que coexistan eh, en el desarrollo de este tipo de algoritmos, o de analíticas de datos, etcétera, para poder tener estas perspectivas eh, de género u otras ¿no? que se necesiten. Eh, esto se podría solucionar con un tema de auditoría, sí. Lo que pasa es que tampoco hay una receta de cómo hacerlo. ¿no? Eh, la, hablábamos antes de lo amplio que es la inteligencia artificial y también... Hay otro tema que es el cómo varía el tipo de datos No es lo mismo enfrentarte a un tipo de dato tabular ¿no? en formato de tabla, más rollo Excel, que a un análisis de imágenes, por ejemplo, o a un análisis de texto libre, ¿no? eh, como puede ser pues, eh, analizar un, un report ¿no? con, inteligencia, con inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Que hay áreas eh, y algoritmos que están más maduros que otros. Algunos son más transparentes, otros son más opacos, para algunos ya se han diseñado técnicas que sí que fomentan esa explicabilidad, pero a veces no es suficiente. ¿no? Y hablamos de explicabilidad para saber bueno, pues qué variables han contribuido a tomar eh, según qué decisión. Eh, para llevar eso al extremo, al final hay que eh, digamos, combinar pruebas que se hacen eh, pues eso, a nivel de explicabilidad dentro del algoritmo, que para eso hay algoritmos específicamente diseñados, ya os digo, solo en, en algunas áreas, no en todas, y luego podríamos hacer pruebas a posteriori, es decir, cuando el algoritmo ya eh, genera ese modelo de inteligencia artificial y lo ponemos a funcionar, sí que se podría hacer pues, lo que tradicionalmente se ha, se ha mm, llamado ¿no? la, el, el departamento de calidad de, de, de, un, de una empresa de programación, es decir, eh, diseñamos una serie de test, diseñamos una batería de pruebas y entonces la lanzamos contra el algoritmo, lo que pasa es que eso no se ha hecho en el caso de la inteligencia artificial tradicionalmente. ¿no? Eh, se han medido ciertas métricas que no tienen esa perspectiva digamos, más social. Entonces yo creo que va a ser un área que va a emerger bastante y es un área que no necesariamente tienen por qué liderarla ingenieros ¿no? o desarrolladores. Yo creo que ahí es donde se va a ver más claramente esa coexistencia de perfiles y cómo podemos recibir feedback eh, de otro tipo de bueno de disciplinas que nos ayuden a complementar lo que lo que hemos hecho. Eh, las auditorías hay el otro punto que queda es el cómo, o sea, dónde le das valor, ¿no? Se habla de crear certificados, de algoritmos seguros, de algoritmos justos, pero todavía pues eso es un tema que está muy en el aire y, y la verdad que no queda claro todavía por dónde va a ir. Sí que yo creo que la auditoría existirá, cada vez se demandará sobre todo para esa inteligencia artificial que se va a denominar de alto riesgo, eh, que tiene que ver con salud, que tiene que ver con, eh, con finanzas, en fin, todo lo que nos impacta directamente en ¿no? nuestro día a día a los humanos. Pero ya veremos ahí qué, qué pasitos vamos dando. Sí que es verdad que eh, todo ese tema pues, está muy incipiente, tanto el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial como su auditoría. no Exacto. Y también eh, lo idóneo pues, es incorporar estos procesos de auditoría, no al final sino al principio, para enseñar uh -huh. las herramientas de inteligencia artificial ya desde el principio, eh, pues con esta perspectiva, ¿no? Eh, de género, diversa, contra sesgos, etcétera, etcétera. Y eso me lleva a otra cosa que quería preguntarte y es, eh, bueno, si, si yo soy una persona que trabaja en, en lo local, soy funcionaria, técnico, político, eh, me interesa iniciar un proyecto de este tipo, ¿por dónde empiezo? ¿Qué infraestructura de datos debo contar? ¿Cómo, ¿Cómo la construyo? No sé, ¿por, por dónde empezar ¿no? en, este, en este proceso? ¿Qué recursos me hace falta? ¿De dónde los saco? También mencionaban eh, eh, los, los Next Generation, ¿no? Eh, bueno, son muchas preguntas a la vez. ¿Por dónde empiezo? ¿De dónde tengo uh -huh. recursos? ¿Qué infraestructura necesito? No, pero me parece bien. Es un, es un reto. A ver si, <risa> si lo sé explicar bien. O sea... Lo primero que claro, hay que hacer como una introspectiva de en qué momento estás. Eh, y pasa mucho que yo ahora tengo más contacto con empresas, pero en general, eh, tradicionalmente, pues todo lo que ha sido organismos públicos, ¿no? Eh, suelen estar siempre un poquito quizá por detrás, ¿no? En cuanto a, a, a madurez de la, de la tecnología. Según qué casos hay. Hay casos atípicos, pero lo normal es eso. Entonces, estamos en un momento en el que se han empezado a digitalizar muchas cosas por ejemplo, eh, típicos scans ¿no? de antiguos archivos y demás. Y empezamos a tener ya todo eso en digital, es decir, consumible por ciertos programas eh, software, ¿no? como puede ser pues, eh, bueno, los PDFs, los Excel, etc. ¿no? Eh, unos son más eh, fácilmente traducibles a máquinas que otros. Eh, ¿Por qué? Porque yo lo que necesito para, para luego trabajar con inteligencia artificial es pasar todo a números, ¿no? necesito de alguna forma convertir todo a valores eh, numéricos o a categorías que por detrás, digamos, tengan números, ¿no? pues que la 0 signifique tal, la 1 significa tal y así. Ese proceso es el primero que se tiene que llevar a cabo y eso lleva por debajo una infraestructura, efectivamente. Entonces, la mayoría de casos que, que yo me he estado encontrando este, este año parten de la base de, oye, queremos llegar a esto, ¿Vale? Pero esto está a un paso todavía más lejano, que es hacer todos estos análisis de datos, automatizar cómo generamos según eh, qué informes, eh, generar alertas, por ejemplo. ¿no? Todo, todo lo que conlleva eso hace que primero tengas que trabajar en esta, en, en esta parte. ¿Cómo se hace? Aquí hay varias formas eh, y aquí también te encuentras distintas opciones. ¿no? La mayoría de empresas es verdad que se están yendo a los cloud privados, eh, que al final te ofrecen pues Google, Amazon y, y Microsoft, sobre todo Microsoft es el que hay, parece que está que está ganándole la carrera a Amazon, que es el que es el segundo, y, y entonces es, esos clouds ya cuentan con una serie de servicios que te facilitan hacer todo ese migrado eh, de datos, ¿no? Y es incluso esa limpieza también de los mismos y te los dejan, digamos, eh, los ingenieros utilizan esos servicios para eh, que se queden ordenados en distintas bases de datos, pero de alguna forma conectados entre sí, ¿no? o que seamos luego capaces de conectarlos a posteriori. ¿Qué pasa? Que cuando queremos llevarnos eso a una infraestructura propia, los gastos se disparan y ahí es donde estas empresas pues, han visto la oportunidad ¿no? de, eh, de, de meterse en este mundo tan competitivo de, del software y los intangibles. Es decir, si yo monto mi propia infraestructura y, y de alguna forma la alquilo ¿no? y yo me encargo de mantenerla, eh, esos costes yo no los tengo que pagar como usuario o los pago al menos indirectamente por el uso de todos esos servicios. Entonces, cada vez más estamos viendo que dependemos ¿no? de esas infraestructuras que nos montan estas grandes corporates. ¿Qué es lo que parece que está haciendo ahí Europa? Europa tiene un proyecto que se llama eh, Gaia X eh, liderado por Alemania y por Francia, eh, donde, se pare donde parece que lo que se quiere montar es una infraestructura, donde puedan eh, convivir eh, partners, ¿vale? Terceros, eh, que podrían ser perfectamente Google, Amazon, etcétera, y otros, pero bajo una serie de términos y condiciones que pone Europa, ¿no? Tiene que ver, pues eso, con cómo se guardan los datos, con quién tiene derecho al acceso, etcétera. Y esto sí que parece que, que bueno, que es una vía paralela a, a todo lo que estamos viviendo en el mundo empresarial, que es mucho más agresivo, ¿no? Que es contratar directamente esos servicios y. Y ya está. Eh, si tú te quieres montar esa infraestructura, como decía, en tus propios servidores, vas a tener seguramente que trabajar otro tema, que es la gobernanza de los datos. Es decir, eh, cómo los securizamos, cómo eh, según qué perfil tengas puedes acceder a unos o a otros, ¿no? Eh, pues como pasa un poquito ahora con el funcionariado, no todos deberían poder acceder a todos los datos que estén alojados ¿no? en, los, en los servidores, según tu rango, según tu tipo de tarea pues tú tienes acceso a unos o a otros. Pues todo eso también hay que migrarlo a estas infraestructuras. Entonces, de ahí que toda esa complejidad conlleva un coste extra bastante mayor y se está apostando ¿no? por este otro tipo de, de infraestructuras. Sí. Eh, yo lo que sí que eh, he entendido es que a, a raíz de toda esta llegada de los fondos NEX y demás, se va a invertir bastante en esos procesos de digitalización. Es decir, esa transformación digital va muy asociada a estos procesos de, oye, vamos a ordenar todos estos datos, vamos a almacenarlos en algún sitio seguro y vamos a empezar a sacar eh, bueno, pues toda esa información y riqueza que puedan contener ¿no? para luego posteriormente llevarnos a hacer análisis de, de todo tipo ¿no? y que concluyan en inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces yo creo que ese va a ser un primer paso. El cómo empiezas sin saber, eh, digamos, sin haber estado dentro del, del meollo, yo creo que es difícil. Sí que creo que hay otra vía, que son los propios proyectos europeos, pero ahí ya sí que tienes que irte a consorcios. ¿no? Otra cosa que se está observando es que eh, bueno, pues distintos organismos, a veces más de carácter social, ¿no? público, pero de carácter social, se están aliando con, con otros partners técnicos para llevar a cabo procesos pues como pueden ser eh, de auditorías o como pueden ser de estudios eh, que empiecen un poco a, a acelerar toda esta detección y mitigación ¿no? pues de, bueno, de sesgos y de y de justicia de, de los algoritmos. Eso también se está viendo. Sería otra vía de entrada para aprender un poco del proceso, ¿no? pero ahí estás digamos, más delegado a cómo luego pues, se construye esa infraestructura y a las decisiones que, que se tomen. Pero también bueno, pues, parece que, que habrá casos. no. Ahora cuando, cuando se empiecen a resolver todos estos proyectos, a ver qué, qué cositas salen, pero, pero pinta bien también por ahí. Es Desde luego la forma... Eh, de empezar a crear esos equipos multidisciplinares que hasta ahora quizá había sido difícil y no le habíamos dado la importancia eh, que merece, ¿no? hasta que hemos visto que, que esto pues nos puede de alguna forma eh, caer ¿no? eh, a nosotros y, y que todos estos sistemas que habíamos hecho y que parecían todos muy robustos y demás, pues luego resulta que a las personas no les tratan a todas por igual. Entonces, bueno, pues ahí hay varias vías que podéis explorar y yo desde luego os, os animo. Seguro que en la parte de digitalización y transformación eh, hay mucho además que, que se pueda, eh, digamos, obtener eh, sobre todo financiación pública para paliar un poco todos esos gastos. Claro. Eh, y otra pregunta asociada a esto es qué personal es necesario, ¿no? Que entramos en sí. la necesidad de talento, lo sí. comentábamos antes, ¿no? De formar tanto a nuestros funcionarios, funcionarias técnicos, técnicas, políticos, políticas, para que sí. estén preparados para incorporar estas tecnologías y saber cómo. Y luego también preparar a la población general para contar con expertos que puedan desarrollarla, que puedan implementarla, eh, como contabas sí. con equipos multidisciplinares, ¿no? Y esto también pues, tiene que hacerse ya desde la escuela, ¿no? Pasando por la formación profesional, la universidad, y toda la fuerza laboral, claro, por otra, eh, eh, o sea, hablamos de incorporar esto desde la escuela, pero también tenemos la necesidad de ahora mismo contar con profesionales eh, cualificados para esto que eh, son escasos, o sea, tenemos una brecha Totalmente. de talento, Totalmente. Brutal, ¿no? con lo cual sí. necesitamos eh, tirar pues, de, de empresas de formación que, que ya tenemos, no que hacen cursos online y presenciales, bootcamps, que nos ayuden a formar a toda esta gente. ¿no? Entonces, eh, quería preguntarte eso, ¿cómo, cómo orientarías o qué consejos darías a las administraciones <risa> en términos tanto de formar a su personal como de potenciar eh, políticas o iniciativas eh, que ayuden a, a eso, a formar a la población. ¿no? <risa> pues fíjate, eh, esto que estás diciendo además es una, es una cosa están, a la que se están enfrentando las empresas. Eh, tecnológicas eh, y no hace falta que hablemos de, de tecnológicas que igual están innovando, ¿no? Ahí en la frontera. Eh, nosotros mismos, por ejemplo, nos estamos enfrentando a ese problema. Otra gente también que trabaja en sectores, pues eso, retail, deporte y demás, que tienen estos grandes departamentos tecnológicos están enfrentando al mismo problema. Y es que efectivamente no hay perfiles porque, claro, este área, eh, digamos de vamos a llamarle data, ¿no? Inteligencia artificial, eh, con las dos vertientes, surge a partir de 2015 más o menos, eh, no han pasado ni siquiera ni 10 años y, y han pasado, digamos, muchas cosas en el camino eh, y entonces lo que nos encontramos es que, claro, las universidades que tradicionalmente tardan cuatro años ¿no? en formar a alguien, eh, pues tienen que renovar todos esos programas o quizá darle más protagonismo a áreas que antes no se lo estaban dando. Eso por un lado. Por otro lado, eh, existe una cantidad de perfiles eh, de desarrolladores de código en las empresas que de repente, pues, igual sus áreas ya no son tan proliferantes, ¿no? eh, Y lo que se está viendo es una red, un reciclaje de perfiles brutal. Es decir, ¿por qué el fenómeno bootcamp está arrasando? Eh, el fenómeno bootcamp son cursos, ¿no?, muy intensivos de generalmente dos, tres meses. ¿no? Podríamos llevarlos a un mes, pero en lo general eh, suelen ser dos, tres meses. Pues porque, digamos, te dan esa... Eh, bueno, ese grupo de skills, de habilidades que necesitas para moverte a otro área distinta. Eh, aquí ya entra un factor también diferencial de si tú ya sabes programar o no sabes programar y es tu primer contacto con el código, ¿vale? Que eso también lo estamos, lo estamos viendo. Pero lo que decía, sobre todo los perfiles que se están demandando eh, tienen mucho que ver con eh, ese procesamiento de datos, ¿vale? Todo, todos estos perfiles que se encargan de montar, nosotros lo llamamos tuberías, ¿no? Pipelines, eh, para, para migrar los datos de un sitio a otro y transformarlos en el proceso... Pues esos binarios se están cargando un perfil que se llama Data Engineer, ¿no? Y que se encarga también de alguna forma de montar y, y configurar todas esas bases de datos y esa infraestructura. A la hora de desplegarla, por ejemplo, estamos viendo eh, cómo los perfiles tradicionales de, que nosotros llamamos DevOps, ¿no? Que son estos administradores eh, de sistemas, ahora se están encargando de hacer todo ese despliegue y configuración y securización de, eh, de todas estas infraestructuras, ¿no? Y aparece el Data DevOps. Y entonces, por otro lado, tenemos eh, los que ya analizan los datos, ¿no? Eh, que ahí podríamos encontrar pues, a los data science, a, a los que se encargan de esa ciencia de datos, a empezar a extraer conocimiento de esos datos y al, y al perfil de data analytics más clásico que quizá está más ligado pues, a, a esa visualización, a esa estadística, ¿no? Y que convive también de alguna forma con ese, con ese data science. Pues de esos cuatro perfiles, eh, mi sensación por lo menos es que la gente se está formando mucho en data science y no es precisamente el perfil que más esté demandando por el momento en el que estamos, ¿no? porque se necesita mucha gente que se atreva a trabajar con todas estas infraestructuras y con todo ese procesamiento de datos. En ese sentido, yo lo que sí que creo es que, eh, que empiecen a aparecer todos estos programas, eh, tanto privados como públicos, eh, que te enseñen al menos a, a trabajar el dato, ¿no? a trabajar el dato en todo su ciclo, creo que es muy positivo. Creo que todavía falta mucho, eh, mucha base, ¿no? porque al final el, el trabajar con el dato no te asegura que luego sepas trabajar con la inteligencia artificial y aquí entra otro melón gordo, pero eh, sí que me imagino que, que empezaremos a ver pues eso, más profesionales, juniors, sobre todo saliendo de, de prioritariamente de las universidades, que ya, empecen, que ya empiezan a tener ese bagaje, ¿no? ese bagaje más eh, actual. O, digamos, más asociado a esta, época, a esta época actual que estamos viviendo, pero la demanda es bestial. O sea, la mayoría de profesionales que nos estamos encontrando al final vienen de otras empresas y deciden cambiarse y rara vez eh, es su primer trabajo ¿no? el, que, el que obtienen. Con lo cual, esto es una alerta clara de que necesitamos que mucha más gente se forme en estas, bueno, en estas tecnologías. Eh, no sé ahí qué, digamos, qué intención eh, tendrá el, el gobierno, pero me imagino que algún plan formativo a través, de, sobre todo de, de los ministerios, me imagino que se estará hablando también para llevarlo pues, incluso a, a institutos ¿no? y que, por ejemplo, en asignaturas como tecnología u otros equivalentes, pues este tipo de cosas se empiecen a hablar para también atraer por ahí eh, talento a futuro. Desde eh, sí, bueno, el gobierno tiene tanto planes como de alfabetización digital básica como de capacidades claro, es más es. avanzadas. No sé tampoco concretamente si se plantea el tema de los institutos que es. Claro. Eh, claro, ahí está el tema, perdona, eh, que se me ha olvidado ¿sí? del, del curso este eh, que empezó en Finlandia, el de el de Elements of Elements, I. I., que ahora sí. se llama Elementos de IA en, en castellano. Yo creo que me da la sensación de que irá por ahí, ¿no? Que habrá ciertos programas accesibles eh, más para el público general y otros, quizá ya más específicos, según pues eso, la, el tipo de habilidades ¿no? que necesites eh, trabajar tú en tu puesto de trabajo, por supuesto, claro. Claro, hablábamos eh, mucho de eso, de la perspectiva de lo que se está demandando en el mercado, ¿no? Pero uh -huh. eh, me planteo qué conocimientos eh, básicos se necesitan desde la administración para, para saber eso. A ver, porque por una parte dices, bueno, eh, sí, la administración pues también puede necesitar este tipo de perfiles claro. o puede externalizar el trabajo, pero para, para externalizar ese trabajo también se necesita un conocimiento previo, no porque muchas veces Efectivamente. hay empresas que dicen, bueno, vamos a hacerte un programita que te sirve para esto y te hace todo esto, pero eh, en realidad muchas veces se vende humo y la administración gana eh, gasta dinero en algo que luego no sirve para nada o no tiene una interfaz de usuario adecuada y entonces es. nadie lo usa y acaban usando los eh, los de siempre, pues el Google Drive, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ¿qué, qué preparación es necesaria al menos para ser capaz de comprar estos productos y de tener la iniciativa de, bueno, voy a, voy a buscar a alguien que me proporcione este tipo de programa, ¿no? Pues eh, es una pregunta, yo creo que se la hace mucha más gente de la que nos podemos imaginar, porque es verdad que existe como cierta frustración no bidireccional, además, de, de las administraciones públicas con las empresas, hablo de externalizar, ¿eh? Y, y al revés, ¿no? por la dificultad a veces también, de, sobre todo a nivel de papeleo, que es eh, la administración pública. Yo creo que uno de los problemas, eh, y digo problema porque creo que verdaderamente es un problema y está pasando también en las universidades, es que como hay tal diferencia de sueldos, eh, de perfiles ¿no? que, de este estilo que, que se pueden dedicar a la administración pública eh, respecto a aquellos que se pueden... Eh, que pueden dedicar su trabajo en las empresas, hay una diferencia salarial brutal, ¿no? Y estoy hablando igual de una diferencia de 15.000 euros, 20.000 euros eh, en lo que tú podrías ganar anualmente, ¿no? Eh, creo que eso, eh, de alguna forma, no sé, se debería regular o se debería ajustar a lo que se está viviendo en el, en el mercado, porque si no me parece muy difícil que, que perfiles, eh, bueno, pues como el mío o similares, ¿no?, eh, quieran eh, aplicar a este tipo de, de puestos de trabajo. Eso sea, sería para mí el punto número uno. Y sin ese conocimiento, claro, es muy difícil que tengas a alguien dentro eh, que ya te sepa asesorar. ¿no? Otra cosa es que se formen perfiles, que no, sin duda lo sabrá, que ya están dentro de las administraciones públicas, que forman parte de todos esos eh, bueno, pues todos esos equipos ¿no? de sistemas informáticos, que, que efectivamente pues, llevan muchos años trabajando por esas infraestructuras de las administraciones públicas, yo me imagino que ahí sí que están eh, haciendo eh, alguna formación, aunque sea generalista, ¿no? De, oye, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo trabajamos el ciclo del dato? Ese tipo de cosas eh, a mí sí me suena haber escuchado algún caso concreto, lo que pasa que, de nuevo, claro, esa formación también se externaliza, ¿no? Entonces habría que ver quién identifica esos requisitos que al final son necesarios para que esa persona luego lleve todo ese, todo ese aprendizaje a su a su puesto de trabajo en el día a día. Eh, yo de verdad creo que hay que hacer una reflexión sobre cómo eh, bueno, pues se hacen todas estas licitaciones sobre el tipo de software que se utiliza, tipo de decisiones que se toman en el camino, eh, porque no creo, fíjate, que, que los funcionarios tengan tanta libertad ahora mismo para, para elegir ¿no? ¿Con, qué, con qué trabajan, casi, pues eso, alguien toma la decisión y, y eso ya eh, va hacia abajo ¿no? y, y se hereda. Eh, y en ese sentido, yo creo que ahí, pues es verdad que los grandes players, volvemos otra vez a, a Microsoft, a Google, etcétera pues tienen las de ganar, claro, porque pues eso, la infraestructura ya está creada, eh, lo que pasa es que ahí hay pues una doble, eh, digamos, vara de medir, que es, vale, pero luego todos los datos, pues estarán todos en su plataforma y además ya tienes este vendor locking, ¿no?, que tanto nos gusta hablar en, en tecnología, donde ya una vez te has casado con alguien, pues es muy difícil, ¿no? que te muevas a otra… A otra infraestructura diferente. Entonces, bueno, yo, a ver, espero que se haga esa, esa reflexión. Creo que se necesita mucha ayuda, mucha ayuda de técnicos eh, que también estén involucrados en ese tipo de, de conversaciones, eh, sobre todo en aquellos órganos, no sé, se tomen, donde se tomen las decisiones, y luego, sobre todo al funcionariado, pues eh, formarle en, en uso de software. Y en uso de herramientas de analítica, eh, yo me imagino que cada vez más se van a utilizar herramientas de analítica, igual que hemos aprendido Fimática, pues habrá que aprender otro tipo de herramientas parecidas que de alguna forma abstraigan a, a esa persona, ¿no? a ese usuario de todo lo que pasa por detrás, pero sí que al menos que sea capaz de supervisar ciertos procesos y que sea capaz eh, pues de, entender, ¿no? de entender lo que le está diciendo el, el sistema y actuar en, en consecuencia. Pero sí que yo creo que la inteligencia artificial es más difícil que penetre en la administración en el estado en el que está ahora. Creo que es más fácil que lleguen procesos de automatización a raíz de todos estos, eh, bueno, ya os digo, migraciones de datos y, y herramientas que parece que es lo que está eh, sucediendo más, ¿no? De forma habitual. Pero sí, lo que comentabas, eh, que es necesario eh, lo que se llama, eh, que parece que suena mejor en inglés, el reskilling o recapitulación. Sí recualificación o recapacitación. Sí. Sí, sí, sí. de, ¿no? de, de la palabra, eh, tanto a nivel de eh, sector privado como en el sector público, ¿no? Como bien decía, uh -huh. eh, pues nos tenemos que acostumbrar a trabajar con este tipo de herramientas claro. que hemos aprendido el Office, ¿no? O otro tipo de, de cosas. Eh, muy interesante, pues sí, el reto de. Eh, Cómo como saber distinguir, recitar procesos, si nos decidimos por tecnologías de código abierto. Eso eh, es el código abierto. que normalmente, bueno, pues es lo ideal también para ser capaces de, o al menos, eh, tecnologías que sean interoperables, ¿no? Que no te obliguen a lo que tú dices, me caso con uno y ya tengo que estar con este todo el tiempo, ¿no? Eh, porque uh -huh. eso es muy limitante, ¿no? Eh, uh -huh. También... Y también resta oportunidades, pues si a lo mejor eh, nosotros en, en nuestra política queremos apostar por lo local en la contratación de este tipo de servicios o por la PyME, eh, que sí. es lo que predomina además en España, eh, bueno, pues entonces eh, tendremos que, que saber cuáles son las posibilidades. Sí. Que, eh, ahí influyen las políticas eh, dirigidas a eh, pues datos abiertos, ¿no?, por ejemplo. Por... Claro. Sí, está de... el Open Science, Science. Mm. Open Data, sí. Bueno, ahora hablamos si quieres un poquito de eso, pero sí, sí. Mm. Sí, bueno, pues, pues ya que lo hemos iniciado, o sea, ¿cómo mm. como, como crees que debe ser un poco la perspectiva para eh, no depender tanto de estas grandes empresas, eh, y, que, y que las pymes puedan tener a su disposición datos, las pymes eh, lo, y los propios eh, las propias instituciones, ¿no? Eh, ¿Qué políticas de datos abiertos eh, se podrían implementar? ¿Cómo se podría hacer? Claro, o sea, aquí volvemos a... es como la pescadilla que se muerde en la cola, ¿no? En el momento en el que tú decides eso, pues qué, qué, qué tipo de infraestructura eh, quieres tener, también tú puedes decir cómo de abierta. ¿no? haces esa infraestructura, es decir, yo voy a volcar esos datos que yo estoy procesando en algún sitio, me los voy a quedar todos, voy a dejárselo a ciertas personas que, que accedan a ellos, ¿no? y ahí es donde hemos visto eh, un, pues digamos ese portal de transparencia que a veces se ha ido creando en, di en distintos bueno, pues ayuntamientos, entidades, etcétera que es como ese primer paso ¿no? para estar conectados con la ciudadanía, o al menos para que, expertos en, y expertas en estas materias ¿no? de procesamiento de datos empiecen a sacar esa riqueza, empiecen a crear aplicaciones, por ejemplo, que utilicen esos datos y le, y le saquen otro uso, ¿no? otro uso del que igual tienen más allá de estar en, en un Excel o formato equivalente. Eh, hablábamos del open source y, y el open source surge dentro de la informática un poco para eso, ¿no? para crear esa comunidad que contribuya al desarrollo de, de determinadas piezas de software. Al final, lo que tú haces es abrir totalmente el código de tu, de tu software y entonces pues, eh, la idea es que se construya una comunidad alrededor eh, porque igual pues, o tú no te dedicas 100% al proyecto o te dedicas 100%, pero el soporte, digamos, de la comunidad pues, te da muchas más ideas eh, para mejorar esa robustez o para mejorar lo que es simplemente pues, el el tema de funcionalidades, ¿no? Añadir nuevas, mejorar otras, etcétera. Eh, yo creo que esto también eh, da un poco de miedo eh, desde el punto de vista de, de las instituciones públicas, porque es verdad que tienes que tener un control, eh, no control de los datos, etcétera, sino el saber dónde te estás metiendo, ¿no? Porque esto, pues eso, claro, hace que al estar tu plataforma también más abierta, el código está más expuesto, volvemos al tema de la seguridad, ¿no? De esos ataques, eh, habrá que ver ahí eh, cómo, nos, mm, bueno, cómo se posicionan ¿no? los, los gobiernos. Yo sí que soy mucho más partidaria para empezar del, del Open Data, ¿no? y eso sí que lo hemos visto, como decía, los portales de transparencia. Si tú, digamos, abres eh, cierta bueno, parte de tus datos, ¿no? de todos esos procesos, licitaciones que se llevan a cabo, etc., eh, podemos empezar a cruzar, podemos empezar a cruzar datos, podemos ver, qué tipo de cosas se licitan antes que otras o a qué tipo de empresas se pueden, eh, digamos, generar mapas ¿no? de empresas que están contribuyendo a, a la administración pública o a distintos organismos. Y eso yo creo que es algo positivo porque nos enseña efectivamente que con miradas distintas, que ¿no? al final es lo que conseguimos abriendo todos estos datos, que distintas personas nos trabajen, generen visualizaciones, analíticas, etcétera, y generen alertas también no de oye, me he dado cuenta de esto o este caso, etcétera. Eh, ahí tenemos el caso claro de, de Jaime Obregón, ¿no? que en Twitter ha generado bastante revuelo con, con todos estos estudios de, de datos que está haciendo, ¿no? empezó por Cantabria y ha seguido a, a nivel eh, nacional. Eh, y en ese sentido yo creo que es el camino, es el camino sobre todo para mejorar, ¿no? para hacer esa reflexión de, oye, eh, pues tenemos esto, dónde estamos, qué cosas podemos mejorar, qué procesos eh, podemos cruzar, que hasta ahora no se hacían, ¿no? ese cruce de datos y de ahí empezar a sacar eh, conocimiento. Y ahí es donde yo creo que se va a ver mucho mejor esa convivencia de, de empresa con la administración pública y cómo una se puede apoyar en la otra y, y viceversa. Eh, cuando se sacó la estrategia de inteligencia artificial, en paralelo un poquito antes, también se, se hizo un call para que, para que las empresas rellenasen la información no a nivel de competencias, de qué tipo de cosas hacían, eh, tanto pymes como grandes empresas en España y se intentó hacer como un mapa, también incluyendo a grupos de investigación, que, que parecía que reflejaba un poco la realidad de donde estábamos. Lo que pasa es que claro, esos mapas es muy fácil que rápidamente caigan en desuso o que se desconozca ¿no? su existencia. Luego también hay que ver el, el nivel de interacción que tienen. Pero yo creo que también es otro camino, no el decir, oye, pues vamos a hacer como un análisis de de qué tipo de empresas tenemos ¿no? Y, y quizá pues, cuando se necesite determinado servicio que tú tengas ya una página web o un sitio de, de referencia, de confianza eh, esto se podría alojar, no sé, en alguna página del gobierno o algo así, donde tú ya puedas de alguna forma ponerte en contacto con, con empresas que ofrecen ese servicio y que quizá a cambio, pues no sé que, que, que tengan ciertas garantías, ¿no? si tú tienes también desconocimiento de ese lado, pues bueno, que al menos tengas como ese pool de de empresas que, que te garanticen ese servicio y te lo garanticen, además, con esa eh, securización. Podría ser otro camino, eh, pero vamos, como poco, pues eso, el apostar por el Open Data y, y como ciudadanos reivindicarlo, reivindicarlo porque al final nos, digamos que nos empodera, no nos empodera pues a, hacia pues eso, ese análisis de cómo estamos viviendo. Podríamos entrar luego en cosas de participación ciudadana, pero ya se, se aleja ahí un poco sí. el tema. Quería pero sobre sí, todo el Open Data. Eh, es verdad que no, no podemos entrar mucho en este tema, pero mm. claro, está muy conectado el tema de datos abiertos, participación ciudadana, sí. el, el, el explotar estas tecnologías no solamente eh, queda reducido en el nicho de las empresas o de la administración, sino que se puede eh, co-crear o co-trabajar en soluciones. Mm -hmm. futuras, eh, pero, claro, actualmente... Es difícil, pero puede tener eh, un alto impacto, ¿no? En el sentido de, eh, bueno, acogerse, por ejemplo, a opciones como el uso altruista de datos del Reglamento General de Protección de Datos, eh, legitimar el uso de datos generados por la ciudadanía, ¿no? Para, para co-crear políticas públicas, eh, para aumentar la transparencia, ¿no? y luego eh, pues, eh, desarrollar eh, tecnologías y organizaciones pues, que permitan a los ciudadanos almacenar y compartir los datos de forma segura, que también entraríamos ahí un poco en el es. campo de, de la privacidad, que, que no tiene por qué eh, eh, mermar ¿no? la capacidad de trabajar con datos abiertos y de compartir datos voluntariamente pues, para uso público, para investigación, etcétera, etcétera. Bueno, que esto, esto ya es otro campo que eh, justamente sí. me ha venido a la mente porque hace poco pues hablaba de esto con, con Mara Balestrín y que además también ella trabaja mucho por, ahí, sí. por Cataluña en este tipo de, de, de temas pues de datos ciudadanos, pero que, que es importante tener en perspectiva. Si bien es verdad que, que a lo mejor se nos va un poquito de la temática y no podemos enrollarnos mucho porque ya nos queda poco sí. tiempo para, para dar paso a las preguntas, eh, pero sí, sí, es, es interesante, sin duda. Eh, entonces, eh, hablando, eh, es verdad que no nos, nos hemos movido aquí desde el, el tema de la eh, formación y del talento, que hablábamos que es importante, y también eh, me gustaría proporcionar herramientas o al menos, eh, eh, cos, eh, no sé, nombres... A los que las administraciones pues les puedan sonar o puedan recurrir a mí en el ámbito de la formación, pues me viene eh, un montón de nombres, ¿no? Desde All Women, que está especializado en uh -huh. formación de ciencia de datos e inteligencia artificial para mujeres, eh, de aquí en, en Cataluña, hasta sí. otras que están más presentes a nivel nacional, como puede ser Iron Hack, Le Wagon, CodeLearn, Keep Coding, no sé. sí, hay un, hay un montón, sí. Incluso las propias compañías están montando sus propios sistemas también de, de este reskilling, ¿no? de, de sus propios trabajadores. Si bien es verdad que no es más difícil que esos programas sean, sean públicos. Eh, me suena también, bueno, está, el Santander también tiene varios, o sea, que al final encontramos, sí, a nada que, que busques. ¿no? No, yo creo que no hay una lista así oficial de bootcamps, al menos en la parte de, de data, pero todos los que has mencionado tienen, tienen cositas. Claro, eh, yo, yo pienso, eh, bueno, antaño, cuando yo me apunté en su día, claro. bueno, pues a, al SEPE, ¿no? y el, claro. al, al paro, quiero decir, cuando entré en el mercado laboral y me ofrecían eh, pues, esta lista de cosas para enviarme pues, cursos acorde con eh, mi, lo que yo, mi campo. Sí, con tu perfil. Mi perfil, lo que fuera, pues a lo mejor este tipo de bootcamps pueden entrar, ¿no? En esas... Claro. O sea, de hecho... Yo creo que en, en algún momento pasará, ¿eh? o sea, el fenómeno bootcamp, yo antes era muy negativa con esto eh, porque, no sé, me daba la sensación de que eran programas que igual no estaban demasiado maduros, yo creo que ahora sí que ya empiezan a haber, bueno, pues cosas más afianzadas, eh, también es verdad que, de nuevo, ahí hay un cierto problema también porque hay bootcamps que se hacen fáciles o que se montan fáciles porque también eh, pues quizá el temario ya está pues, muy, mucho más trabajado, el área está mucho más asentada. Es verdad que en el lado de la IA todavía no estamos en ese punto y sí que yo veo un exceso, por ejemplo, de bootcamps, ¿no? de data science, pero sin embargo veo pocos bootcamps que te enseñen plataforma, ¿no? infraestructura, lo que veníamos hablando de, de estos pipelines de datos, empezar a trabajarlos y tal. Eh, y claro, mucha gente que, que se está formando lo está haciendo a través de portales eh, de MOOCs, ¿no? de, pues, como Coursera, Audacity, son los que más están predominando en, en el área de, de la inteligencia artificial y tienen también mucha reputación porque los lideran, bueno, pues de nuevo personas que se encuentran en órganos de dirección ¿no? de, de Google, Facebook, etcétera y que venían tradicionalmente pues, de universidades como Stanford y, y demás, ¿no? MIT y también bueno, pues, muchas otras, eh, pero principalmente esas y sí que se ve como que tienen gran reputación, ¿no? Y que llegar, es verdad, que llegar a ese conocimiento tan sólido que tienen todas estas personas, que además tienen gran calidad docente, pues es difícil el llevártelo a veces no a, a, un, a un bootcamp donde ya pues tienes que buscar un formador que tenga además ese expertise. O sea, es complicado, es complicado. Yo creo que también es bueno que, que empiece a haber distinta oferta porque una de las cosas que, que tenemos que hacer con la con la inteligencia artificial, aparte de democratizar ¿no? su acceso, y con los datos es también el, el, el ver que es un área también donde se pueden hacer cosas, a ver, mediocres en el buen sentido. Quiero decir que, que quizá parece un área que todavía sigue siendo pues, muy elitista, muy académica, de muy difícil acceso, y por eso yo sí que defiendo mucho el entrar a través de ese análisis de datos, ¿no? empezar ahí a navegar, a ver qué te gusta, a qué historias puedes aplicar. Yo creo que ese es, es el el camino, ¿no? El, el, pues a través de elementos de IA, a través del IA para todos también, que es otro curso que hay online, eh, empezar a ver ese camino y atreverte, sobre todo atreverte eh, no querer ir de primeras a hacer inteligencia artificial, empezar a entender primero cómo se hace todo este análisis de datos, visualización, etcétera, y por ahí al final todo el mundo termina en, oye, vale pues ahora quiero enterarme, ¿no? De cómo se hace este machine learning, aprendizaje automático etcétera, y... Y ahí es donde encuentras de verdad el área dentro de todo lo que es la inteligencia artificial que potencialmente te va a gustar, porque también hay mucho desconocimiento de lo grande que es el campo y, y luego también de, bueno, pues de los recursos técnicos, ¿no? que aquí ya hay otro tema también de sostenibilidad que se viene hablando de, de oye que igual el camino que estamos siguiendo, no de crear cada vez modelos más costosos eh, también a nivel energético, igual que económico, eh, pues igual no es el camino. ¿no? O sea que bueno, luego aquí hay mucho mucho debate, vaya, que estamos todavía en la punta lice verde de la inteligencia artificial. La verdad es que eh, has entrado en otro tema que, bueno, no vamos a entrar ahora tampoco porque no tenemos tiempo, pero es muy uh -huh. importante considerar el impacto ambiental uh -huh. de los datos a la hora también de hacer eh, políticas al respecto o, eso, o, de, o de seleccionar con qué tipo de empresa queremos trabajar, asegurarnos que eh, la empresa que tiene esa infraestructura de datos, de los servidores, eh, bueno, pues eh, está usando energías renovables o, o que de alguna forma compensa emisiones de carbono, o sea, tenemos que ir a modelos sí. de sostenibilidad medioambiental también, porque no puede ser que si utilizamos cada vez más sistemas de inteligencia artificial, eh, big data, sistemas basados en datos, eh, también contribuimos a cargarnos cada vez más el medio ambiente, ¿no? que esto es otra variable muy importante a considerar. Luego otra cosa que decía sobre los bootcamps, creo que pasa similar, no, los bootcamps pues empezaron hace ya unos cuantos años y al principio pues estaba un poco todo más verde, algo que está pasando un poco de forma similar con eh, las empresas de, o sistemas de auditoría eh, de sistemas de inteligencia artificial, algoritmos, etcétera, etcétera. También por proporcionar ejemplos. Aquí hay una en, en Cataluña que además tiene muchos ya muchos años de experiencia que se llama Éticas Consulting, bueno, trabajan en muchos sí, sitios, sí. eh, pero bueno, eh, como, como siempre, a mí siempre me gusta dar nombres porque es útil a, para las administraciones. Sí, para sí, decir, sí. Eh, ¿A dónde me dirijo? ¿Dónde encuentro un ejemplo de esto? O sea, no no quiere decir que tengan que contratar a esas personas, pero sí pueden encontrar ese ejemplo, ver su página web, ver lo que hacen, hablar con ellos y empaparse un poco, seguir empapándose y profundizar en todo esto, ¿no? al menos para Eso seguir es. aprendiendo ¿no? más allá de, de lo que ya hemos hablado aquí, pues que tengan recursos para uh, ir un poco más allá. Eh, y bueno, y ya con esto, eh, pues me gustaría pasar las preguntas, que de hecho estaba viendo ahora que hay una que en realidad ya más o menos la hemos resuelto, que dice bueno, que, que sería interesante saber qué se puede hacer desde el ámbito educativo a nivel local para promocionar el acceso de las chicas a estudios de ciencia y tecnología eh, que es verdad que hemos hablado un poco pues de ejemplos concretos de programas concretos de bootcamps de All Women que justo está dirigido a, a mujeres pero bueno seguro que se pueden hacer muchas más cosas no sé si tienes uh -huh. otras claves en este sentido de cómo eh, eso cómo desde el ámbito educativo al nivel local promocionar el acceso de las chicas a estudios de ciencia y tecnología uh -huh. Sí, a ver, ahí yo siempre eh, también soy, soy crítica, ¿no? Como que esa perspectiva de género que estamos diciendo que, que es eh, imprescindible que se aplique a los sistemas informáticos, pues también se tiene que trasladar al, al, profe al profesorado, ¿no? Tradicionalmente los campos de ciencias, algo el de ciencias de la salud, siempre pues, han predominado hombres, ¿no? En, en, en todos aquellos que tienen que ver pues, con tecnologías, con, con cosas así, ¿no? Matemáticas, cosas más abstractas. Eh, donde es difícil encontrarle quizá de primeras la, la aplicación. Yo creo que, y por eso hablo mucho de esa aplicación de los datos, ¿no? Eh, ahí es donde no hay que encontrarle el valor. Es decir, no es necesario que tú luego, no se sé, hagas una ingeniería o, o estés, digamos, eh, enfocada al software, pero sí que, digamos, que entiendas la tecnología, que entiendas eh, tu smartphone, que entiendas eh, lo que haces en el día a día en internet, pues como una herramienta, ¿no? Como una herramienta que te da cierta libertad para, para crear todas eh, esas ideas, darle forma a las ideas, eh, productos que tienes en la cabeza, proyectos en general y, y que te aproveches de eso. ¿no? O sea, yo creo que ese es el, el enfoque, el, el hablar en clases de tecnología o similares de eh, cómo eh, pues es una herramienta, es un catalizador que nos permite al final pues, eh, trabajar más rápido en distintas eh, cosas y, y con mayor libertad, ¿no? Libertad en el sentido de, que sobre todo, si tienes que programar o generar eh, algún tipo de, de funcionalidad. ¿Qué es lo que ya existe y ha funcionado muy bien? Pues, por ejemplo, eh, el, el reto de Technovation, ¿no? Se ha visto cómo a nivel mundial ha impactado bastante en, en las alumnas, porque al final, pues, se crean grupos, ¿no?, que generalmente son grupos de amigas que se presentan, pues, a... A trabajar en una idea que impacta en su ámbito local, ¿no? Es una idea que ya tiene un impacto social de forma indirecto. Y, y eso luego pues, bueno, se hace una presentación ¿no? en una universidad o en el centro que se haya escogido y después hay una semifinal y una final eh, internacional. Eh, ese Igual proceso que esas Neria, sí, en, en porque hablamos de Technovation y a lo mejor habría que explicar un poquito más el contexto de que es, es una competición. ¿no? Uh -huh. Es una competición, sí, lo que pasa es que. Digamos que, claro, la competición es lo que se utiliza para picar un poco a, a las niñas, ¿no? Que se lo tomen también más en serio, o sea, esto parte de una idea de enseñarles pues cómo se hace todo este prototipado de aplicaciones móviles, ¿no? Y eh, escuelas, ¿no? Entonces, claro, se hacen... Sí, generalmente hay como dos eh, categorías. Hay una eh, que es más para, para quinto o sexto, que es donde empiezan, y luego donde realmente hay muchos movimientos en la ESO, ¿no? Hasta los, creo que el, el, la edad mayor son 16 años, me parece que son las senior. Entonces, ah. digamos que claro, al crear ese tipo de, bueno, de, de equipos, ¿no? Que suelen ser pues de cuatro o cinco, según tienen un mentor, eh, que generalmente es una mentora, o sea, intenta ser una mentora que les acompaña en el proceso, desde que tienen esa idea hasta ver cómo la prototipan, cómo aprenden. Eh, Scratch, que es una herramienta ¿no? que te enseña pues, los fundamentos básicos de programación sin tú tener que programar en código, pero ya te da ahí como unas nociones básicas. Y con eso luego lo presentan modo feria, feria eh, de toda la vida, de feria de la ciencia, pues lo mismo, pero con sus apps, ¿no? Y, sí. y tienen un jurado ¿no? y el jurado las evalúa. ¿Qué pasa en el proceso? Pues que de repente han visto un montón de recursos, han visto también limitaciones, han visto cosas que no saben y quieren aprender, y entonces es como una semilla que bueno, pues se queda ahí y va, y va floreciendo poco a poco. ¿no? Hay algunas que al año siguiente se vuelven a presentar, hay otras que lo que hacen es apuntarse pues, a un curso de robótica o de, o de programación o lo que sea, y hay otras que igual dicen, oye, pues esto no es lo mío, pero al menos ya lo conocen. ¿no? que ese es, el, ese es el distintivo, el que al menos ya lo conocen y igual en algún punto de sus vidas dicen, ostras, yo aprendí esto, igual ahora este es el momento ¿no? de darle una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque hasta ahora es que ni siquiera era una opción. Es decir, tú hasta que no llegabas a tecnología eh, cuarto de la ESO, por ejemplo, era muy difícil que tú hubieses visto algo eh, de software más allá de ¿vale? Eh, entonces, sí, el Word, el Excel, todo esto lo hemos aprendido muy bien, pero mm. no hemos aprendido el valor que tiene el software. Y, y en todo esto, como va, digamos, muy rápido avanzando, pues claro, lo estamos perdiendo. ¿no? Y, y entonces ya tú ya has tomado la decisión, y entonces, lo que se te ha enseñado en tecnología son cosas pues, de hace ya bastante tiempo, ¿no? que ni siquiera has llegado a, a profundizar. Entonces, ¿qué pasa? Que, pues eso, aparecen, yo sé que hay asignaturas nuevas, como esta de programación robótica y, y tecnología, hay muchos cursos privados, pero se necesita que eso también llegue a, a esos currículums formativos. Y luego, otra, otra idea que muchos reivindicamos, sobre todo de lo de la inteligencia artificial, es que en todas las carreras universitarias o grados de FPM, me da igual, eh, que existan también en, los, en aquellos que no son tecnológicos, una asignatura que les enseñe al menos unas nociones básicas de, bueno, de programación, de para qué sirve todo esto, de qué impacto va a tener en tu sector, ¿no? Porque muchas veces hablamos de, de estas asignaturas de humanidades como, esas, eh, como esos complementos que se dan en ciertas carreras, eh, pero no se habla igual de montar una que sea inteligencia artificial para todos, o que sea, vamos a discutir, ¿no?, qué va a pasar, eh, no sé, con el derecho del trabajo y la inteligencia artificial, o la salud y la inteligencia artificial, ¿no?, según eh, determinados sectores, y eso yo sí que creo que es mucho, o sea, que es muy importante porque hay mucho desconocimiento, y el desconocimiento al final genera miedo, y cuanto antes empiecen a abrir esos debates, pues en estos centros de estudio, más informado estará pues, todo ese futuro alumnado, ¿no?, que, porque al final luego, pues tú puedes estar más a, o menos al al loro si lees blogs, si te informas, si lees el periódico, lo que sea, pero desde luego que tener eso como una base ¿no? obligatoria en todos estos eh, programas formativos, yo creo que es muy positivo, muy positivo. Claro. Y luego, pues bueno, a ver, que luego tenemos el papel de fundaciones y demás que montan eventos para todo el público general y, y todo esto que está fantástico también, pero que lleguemos sobre todo pues a, a esas personas que se están formando. Y, claro, porque sí, es el tema de las fundaciones, sí. todo esto es un sí. extra, ¿no? pero al final yo estoy pensando en las personas más vulnerables, que son al final las que les afecta eh, es. todas estas brechas, cada vez se hacen más grandes, ¿no? entonces necesitamos que sí, los sí. programas no solo estén disponibles para quien pueda pagarlos o para, las, o, o para es. los pequeños que estudian en centros privados, sino también desde lo público y haciendo especial hincapié en que llegue, a colectivos vulnerables, ya sean eh, niñas, como niñas sí. inmigrantes, como niñas, es. etcétera, etcétera, ¿no? Y, y o, o solamente inmigrantes que no sean niñas, pero que sean inmigrantes, que no tienen acceso a eso tampoco. No, no solamente hablamos de género, sino más allá de género, ¿no? Todos esos colectivos en riesgo de exclusión uh -huh. o ya excluidos. Eh, y con, con, claro, sobre, obviamente muy importante lo que decías, de que eh, todos podamos entender eh, estos sistemas, cómo nos afectan, eh, porque bueno, vamos a tener, si no tenemos ya, que trabajar eh, con ellos usándolos y también nos sirve a nuestra capacidad crítica, no de saber eh, qué son capaces de hacer, para qué sirven, eh, que no nos vendan motos que tampoco nos vendan esas imágenes apocalípticas del fin del mundo, artificial del <risa> que se revela contra nosotros, etcétera, etcétera. ¿no? es como un lenguaje más eh, que aprende uh -huh. un idioma más. Justo más. un idioma más. Uh -huh. eh, había otra pregunta por aquí eh, sobre qué peligros nos podemos encontrar con el despliegue de estos proyectos de inteligencia artificial desde las administraciones públicas. Uh -huh. Entiendo que, obviamente, uno de ellos muy grande es el de los sesgos, pero, pero te dejo Claro, ahí depende de dónde, o sea, de dónde pongas el, el foco. A nivel de infraestructura, sin duda, brecha de seguridad. Eh, todavía yo creo que estamos en los inicios también de ver cómo, cómo estas piezas de malware, pues al final se quedan con ciertos datos. ¿no? Si cada vez tenemos más datos, digamos, sensibles, sobre todo en las plataformas, pues eh, esas brechas ¿no? cobrarán más importancia. Y, por tanto, habrá que trabajar ahí, eh, bueno, pues que mínimamente pues estén cifrados o que eh, sean bueno por supuesto, difícil acceso, pero que tengamos todos conciencia de eh, lo fácil que es identificar a alguien con muy pocos datos, no sobre todo hablando de, hablando de personas. Y esto pasó en Reino Unido, hay un caso real, eh, pasó con el sistema de salud y un partnership que hicieron con, con DeepMind, y, y hubo una brecha de datos y se lió bastante gorda, no porque decían que, claro, que igual con cuatro o cinco datos podías trazar, eh, no sé, pues el tipo de patologías que había en una zona de, del Reino Unido, ¿no? Y, y entonces decían, oye, es que igual vienen aquí ahora los, los de las pólizas de seguro, ¿no? a Aprovecharse de esa información. Bueno, en fin, que pueden pasar un montón de cosas en, en cadena, ¿no? Si esa información se, se libera. Eh, lo mismo con el Open Data, eh, que a veces pensamos que el Open Data es coger el, el, los ficheros y ponerlos ahí en la nube, eh, o en internet y ya está, y no, hay que trabajarlos también un poquito para asegurarnos de esa confidencialidad, ¿no? de, de los datos, aquí aparecen ramas luego como, como differential privacy, hay muchísimos, bueno, algoritmos que se están teniendo allí un poco en cuenta para evitar esa, esa identificación del individuo, ¿no? Eh, generación de datos sintéticos, también se está hablando, y combinarlos con otros reales. Y luego ya es irnos al, al usuario final. Y, y efectivamente, pues... Eh, lo más predominante son, son sesgos, eh, sesgos que impactan, digamos, en ciertos colectivos, eh, podríamos pensar, pues eso, en etnia, género, etc. Eh, pero también eh, surgen otros problemas que tienen que ver con, con ese acceso, ¿no? Eh, una de las cosas que, que veíamos el año pasado, estoy participando con, con Digital Future Society, y decíamos, jolín, es que, claro, los algoritmos se hacen para la mayoría, igual que todo en general en la sociedad, ¿no? Tú montas una convocatoria pública y está diseñada para una mayoría. Tú montas un sistema, está diseñado para que una mayoría encaje. Pero siempre hay casos aislados y esos casos aislados hay que identificarlos. Y más cuando son algoritmos y hablamos de automatización. ¿no? Porque sistemáticamente los vas a dejar fuera todo el rato. Y aquí es donde cobra muy, mucha importancia esa auditoría. Por eso queríamos llegar a ese punto de evaluación, de supervisión y de auditar estos sistemas. Porque, de alguna forma, si cada vez automatizamos más procesos, nos estamos dejando pues, a una parte de la población seguramente fuera. Entonces, también hay que empoderar esas voces y ver cómo hacer el... el lo llaman human in the loop, ¿no? El volver a poner otra vez a, a los humanos en ese bucle de, de la automatización, ver cómo puedo yo reclamar eh, que un algoritmo me diga que, que me ha denegado algo, no pues igual que ahora pasa con los créditos bancarios, por ejemplo. Eh, el ver cómo yo puedo exigir y el que existan organizaciones que hagan un poco de proxy, ¿no? de oye, eh, que hay organizaciones que igual solo se tienen que dedicar a ver todos estos casos ¿no? que se están quedando aislados o ayudar a ciertos colectivos a que al menos pues, metan su información ahí ¿no? y si saben que tienen que aplicar a cierta ayuda pues les ayuden, y eh, que les hagan un poco de, de acompañantes para, para también pues, eso, en, que, que estén representados ¿no? en el sistema. Es que suena así como muy drástico, pero pero es algo que puede suceder fácilmente. Eh, en los históricos lo hemos visto, hemos puesto antes el ejemplo de, de las mujeres, ¿no? de las pruebas con mujeres en fármacos, puede pasar en multitud de, de sectores a posteriori. Otro caso muy sonado era el de, creo que también era en Reino Unido, de, de cómo se hacía esta asignación, ¿no? de lo que pasa después de selectividad, y de cómo luego se asignan los alumnos a las universidades y resulta que había un sergo también ahí brutal, ¿no? con, creo que era con, en este caso con inmigrantes y, o personas de gente, de, no me acuerdo si eran, si eran negros o algo así, pero... Menos recursos. Quiero decir que eso es, que, están, que estamos viendo ya casos en los que los algoritmos, por muy buena fe con lo que los hayamos hecho y demás, se vuelven en nuestra contra precisamente por, por esa pieza que falta de evaluación y supervisión más allá de todas esas métricas estándar que se, hayan, que se hayan llevado a cabo. Entonces, bueno, pues esa es la línea también de poner el foco ahí. Y ahí sí que puede ayudar mucha gente que, como vuelvo a decir, eh, no necesita saber programar, no necesita un perfil técnico. Necesita esa empatía y ese trabajo social y esa perspectiva social que igual nosotros como técnicos no tenemos, ¿no? O nos queda un poco más... Más lejos. Claro, ámbitos como sociología, antropología, Eso es. filosofía, etcétera, etcétera. Eh, ya nos queda nada, nos quedan cinco minutos. Me gustaría dar la palabra brevemente a una persona que ha levantado la mano, Sensi Domínguez. Eh, nada, un minutito para, para intervenir, eh, si te puedes presentar, o se puede presentar. Domínguez y, y soy regidora del Ayuntamiento de San Puy de Llobregat. Es una pregunta muy concreta a raíz de, tu, de, de, de la pregunta que, de la intervención que has hecho antes que está, que, que, que, que suscribo con el tema de las necesidades de. No todo el mundo tiene que ser ingeniero, no todo el mundo tiene que. Uh -huh datos, Pero tiene que aplicarlos, por lo tanto. De otra es muy concreta. En el mercado de trabajo, eh, eh, de cara a la formación ocupacional o la, forma, o la formación de capacitación o reciclaje, es muy difícil, muy difícil saber cómo organizarla porque no sabes o no tienes información por mucho que busques encuentras cosas muy sesgadas sobre los nuevos perfiles no tan cualificados ¿no? Que, al, que al revés es el que, que, al, que además es el grueso de, de digamos de de, los, de las personas trabajadoras ¿no? que han de aplicar esa tecnología que han de usar esas herramientas que se han de reciclar o se han de capacitar de, de, de, de capacitación no encuentras ni los perfiles ni lo que van que necesita que va a necesitar el mercado ni la formación que tiene que tiene que hacer. No sé si tú en ese aspecto tienes algún tipo de orientación que nos puedas facilitar en temas de, sí, sí. de formación o perfiles que no sean tan cualificados, que a mí me permita, por ejemplo, o hacer una, una, una, lo diré, una formación ocupacional o de capacitación o mejorar. Eh, la posibilidad de, de ocupación de las personas que están en paro y que en el futuro se van a quedar en paro precisamente por esa falta de reciclaje y de adecuación en las necesidades de... no sé si... puede... Mira, eh, yo conozco el caso eh, sí. aunque este es un programa más largo eh, pero yo conozco el caso de, de EOI, de la Escuela de Organización Industrial eh, yo he participado en algunos de sus cursos y, y además el target, el, el, las personas objetivos son personas en paro y entonces, bueno, pues se les enseña desde eh, programación en Python, que es el, lo, lo básico en este caso para meterse en el mundo técnico, ¿vale? Eh, y entrar por esa vía de, de data. Y luego le enseñamos parte de inteligencia artificial, ¿no? Según el, según el tipo de curso entran más o menos al, al área este final de, de Machine Learning de aprendizaje. Eh, ese me parece un ejemplo, aunque, eh, claro, está muy dirigido a personas en paro que, digamos, tienen el tiempo disponible para formarse y luego dedicar tiempo en, en casa. Si tuviese que ser eh, algo mixto, yo creo que es muy bueno, el, el, el, bueno la opción que dan estos MOOCs. ¿no? Hay algunos eh, que son muy divulgativos, como este que estaba diciendo de la Inteligencia Artificial para Todos, y hay otros eh, donde ya vamos profundizando en distintos aspectos. ¿no? Eh, muchos están incluso en, en, con subtítulos en castellano, lo digo porque me imagino que también va por ahí, ¿no? Que encuentras mucha formación en inglés, pero es verdad que todavía en castellano, aunque empieza a ver, no es eh, lo más proliferante. Eh, y luego, bueno, pues eh, eh, a veces se nos olvida y en, y en portales como eh, EdX, que creo que lo que compró Miriada X, que era el, el español, eh, pues ahí hay muchos cursos hechos por profesores, ¿no? por universitarios en distintos ámbitos. Y eso sí que están en, en castellano, ¿no? que también a veces es una vía de, de recursos formativos importante. Luego, por supuesto, está el ya irte pues, a una formación del estilo, como hablábamos antes, Bootcamp, eh, que ya va muy dirigida a según qué casos, ¿no? eh, o montar un programa claro, formativo ya más, a, más ad hoc. Eh, en el caso de las organizaciones, la verdad es que yo no conozco eh, ningún ninguna entidad, ninguna empresa que, que haya dado así formación, no me suena, no sabría referirte a ninguna, pero, pero de cualquier modo sí que creo que una vía de, o sea, para empezar, a nivel generalista, ya te digo, el elementos de IA está muy bien y además eso no requiere ver vídeos, IA para todos es con vídeos, pero es muy divulgativo y, y tiene subtítulos en, en castellano y, y el recurso online me iría a mi X, que ahora no sé si está sobre... O sea, Antes, bajo el equis, me, parece, me refiero. Eh, eh, sí, perdón. Sí. Eh, lo decías tú, Nerie, me parece también importante eh, hablando de eh, formar a personas que no quieren, uh -huh. tienen por qué cambiar eh, de profesión o de área laboral y meterse mucho en lo técnico, pero como recurso para desempleados o personas que quieran recapacitarse, pues eso, tirar de expertas y expertos, profesoras y profesores uh -huh. Que te monten pues, un taller ad hoc eso para es. la administración de turno y que tú puedas proporcionar ese taller a las personas que están en paro o el filtro que tú mm. quieras hacer, ¿no? no tiene sí, que... sí que es verdad que tienes que tener un poquito, claro, yo en mi experiencia con EOI, pues eso, que tienes que tener también, o sea, más allá de la habilidad formativa que tengas, el tener también esa sensibilidad de que esas personas no vienen de una formación ¿no? como la tuya, quizá más técnica o no han tenido igual tanto tiempo para enterarse de todos estos avances, ¿no? entonces sí que se nota que el profesorado de esos cursos pues oye, somos personas que, que de alguna forma sabemos ponernos ¿no? en la piel del otro, que creo que es algo también muy importante como, como docente sobre todo estas nuevas tecnologías, y, y ya os digo, hay casos, los hay, y si no yo encantada a futuro de, de poder hacer algo, ahí no hay, no hay ningún problema, pero... Y, a mí, por ejemplo, sí que me gusta también recomendar mucho la, la divulgación que se hace en YouTube. Eh, creo que tiene muy, muy alta calidad. El, el caso de Carlos Santana, de dot.csv, es un claro ejemplo de ello, que, que es capaz de traer conceptos pues, que aparecen en papers, que son muy complejos, ¿no? y, y aterrizarlos con imágenes, vídeo y una y una locución que la verdad que, que es exquisita ¿no? en ese sentido. Y, y que nos aprovechemos también de esos recursos, esos gratuitos, que a veces están ahí como desperdigados, pero bueno, que, que también siguiéndonos ahí en redes y demás, pues eh, sí que, digamos, intentamos darle salida y que se conozcan y, y bueno, luego por supuesto, pues eh, análisis, ¿no?, como los es que hace Esther, que, que a mí me parecen increíbles, con entrevistas y demás. Eh, yo creo que también por ahí se aprende mucho, más allá de, de que luego recibas esa calidad formativa, creo que es un punto también muy interesante para, para ponerlo en práctica ¿eh? como para cada uno Muchas gracias Nerea también por, por el piropo eh, <risa> lo tenemos que dejar aquí eh, ya se nos ha ido la hora muy interesante todo, hemos visto cómo, cómo pueden las administraciones públicas aprovechar la inteligencia artificial qué retos plantea, cómo hacer eh, esa incorporación esa transformación digital con perspectiva de género no feminista uh -huh. y además recordar que más adelante eh, podrán volver a ver esta sesión en el espacio web del Lab Bonemaison. Muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias.